Delidania Rosario, directora del Distrito Educativo 0705, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió a los recientes conflictos generados en centros educativos. El más reciente caso es el menor de 5 años, lanzado por otro compañero al pavimento, en el Centro Educativo María Altagracia Paula. Ciertamente el niño eh, fue empujado por un compañero, por un compañerito, en el pasillo, ...de su entorno del área de preescolar. La situación de salud del niño es estable, pudimos contactarlo ayer en la tarde... ...también tuvimos esta mañana bastante temprano viendo eh, la situación del niño... ...y la madre nos manifestó que él pasó la noche muy bien. En torno al hecho donde la directora del Centro Educativo eusebio Manzueta... ...resultó herida en el rostro a manos de una conserje en la comunidad del cercado...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 Sucedió en la comunidad, nosotros estamos haciendo un levantamiento de información, el cual eh, vamos a remitir a las instancias superiores. La situación se torna preocupante y es que los numerosos casos ponen en evidencia las deficiencias en el ámbito educativo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.